¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito de rango infinito que tiene sinergias locas usando a Stature Muchachos, este masito de acá que les voy a presentar es un masito que ya venía asomándose al metajuego desde hace un tiempo atrás hace creo que hasta un mes que ya se comenzaba a utilizar un poquito Stature, pero lo estaban tratando de adaptar con Moon Knight a veces también con Black Ball, pero con Moon Knight al final no funcionó mucho ese combo y ha quedado acá pues Black Ball como una carta bastante buena con buen poder y además con las otras cartas con las que hace sinergias aquí dentro de un les voy a explicar por qué se le dice sinergias locas a este masito, pero ahora este mes en esta temporada que ha venido Nebula pues llega muy bien a entrar en este mazo, haciendo que sea mucho más fuerte. Es verdad que este masito no está hecho para todos los bolsillos muchachos Es un mazo bastante carito porque tiene acá a Stature que es de serie 4 Lo tiene a Jeff que es de serie 5 Y tiene a Nebula que es la carta de pase de temporada Y aquí en la sección de reemplazos muchachos no todo está perdido Vamos a darle solución para aquellos jugadores que no tienen a Nebula, no tienen a Jeff o no tienen a ambos Bien, el primer reemplazo que vendría a ser con Nebula vendría a ser Nightcrawler Esta carta de acá va a sustituir bastante bien a Nebula porque le va a dar un adicional de movimiento también para que Miles Morales se pueda activar Después la otra carta con la cual Tú podrías eh, tal vez reemplazar a Jeff Que he estado viendo acá que es también muy eficiente Podría ser esta cartita de acá A ver ahí se las muestro que vendría a ser Cloak. esta carta de aquí tiene muy buen Poder, buen coste de energía Y lo que va a hacer también es causar movimiento no? En este caso Puedes mover tus cartas el siguiente turno Y lo que va a pasar acá es que también puedes activar a Miles Morales de esa manera Es una carta con buen coste como saben Y es una carta que a la vez si lo lanzas tal vez en turno 5 De repente para turno 6 Puedes mover algunas cartas a conveniencia para poder ganar en esa ubicación Y ahora sí, muchachos vamos a comenzar con la explicación de este masito bastante rapidita Y comenzamos con Nebula acá Como ya les había explicado Nebula es una carta que ejerce bastante presión psicológica al oponente A tratar de forzarlo a jugar en la ubicación donde se encuentra Nebula Luego tenemos a Korg, que es una carta que también tiene una sinergia muy buena con el con Dark Hawk acá. Porque le va a ayudar a ganar más dos puntitos de poder. Y de paso también para entorpecer los robos del oponente. Luego está Sabu, que Sabu también es otra carta también muy interesante acá. Porque va a tener sinergia con, en realidad, ¿cuántas cartitas? Con cuatro o cinco cartas que están en este masito. Dark Hawk, Shanshi, eh, es Morales, y en caso no lo llegas a sinergiar con el movimiento. Tienes Encantres y finalmente Rock Slide. Luego vamos con otra carta bastante bonita, muy peculiar también que vendría a ser Jeff, que no solamente es el tema de movimiento lo que te ofrece Jeff acá, sino también que lo puedes jugar en cualquier ubicación o se puede mover a cualquier lado sin ser detenido se va a saltar muchas reglas y eso es lo que hace muy especial a Jeff, luego vamos con Polaris que esta carta también está muy interesante porque tiene un nivel de disrupción bastante bueno y un poder también bastante bueno y lo que puede hacer en muchos casos, por ejemplo puede llevar una carta bastante chiquita al trono espacial no y simplemente ganas de su ubicación o puedes llevarla a esta ubicación también donde las cartas que se mueven también se destruyen, así que ahí tienes unas cosas buenas con Polaris y no olvidemos también que el nivel de movimiento que hace Polaris en otra carta hace también que sinergia con Miles Morales haciendo que cueste 1 de energía el siguiente turno, luego viene Dark que esta carta también muchachos es una de las cartas más importantes de este masito porque justamente tiene otras cartas que sinergian con Dark Hawk y esta carta es muy interesante porque acá se va a ir llenando de poder conforme vayan teniendo más cartas en el mazo del oponente hay algunas ubicaciones que son buenas con Dark Hawk, también como Subterránea por ejemplo que Subterránea también hace que Dark Hawk pues Puede tener mucho más poder todavía O cuando te enfrentas contra gente que tiene mazos de Thanos También como tienen generalmente pues 6 cartas eh, más adicionales También en el mazo, pues eso también lo favorece Bastante a Darkhawk, luego nos vamos con Shang-Chi, la carta counter por excelencia Para las cartas grandecitas, muchachos que tienen Más de 9 poderes, una carta que no necesita Mucha explicación, generalmente no necesitas prioridad Para lanzar a Shang-Chi en turno final Y con eso puedes ganar la partida sin problemas Luego vamos con Spider-Man Morales Que esta carta pues ha venido Ha regresado a la vida gracias a otras cartas que hacen muy buena sinergia con esta cartita como por ejemplo pues tienes a Jeff acá, tienes a Polaris también ¿no? que son cartitas que ocasionan movimiento y esto hace pues que Miles Morales pueda eh, salir en turno final inclusive por coste 1 de energía. Y una cosita adicional, estas cartitas como Miles Morales o Statue por ejemplo son bastante buenos cuando están en coste 1 pueden entrar en ubicaciones donde se encuentra Gus también y poner mucho poder ahí y ganar sin problemas en esa ubicación. Luego nos vamos con encantres una carta counter bastante buena que tiene un gran poder. Ahorita en Encantres, si es que bien, si bien es cierto, de repente no usas la habilidad en determinado momento, pero sí por el poder la vas a utilizar sin ningún problema. Recuerda que el metajuego ahorita está bastante lleno de mazos como estos, ¿no? De Darjo o mazos donde están utilizando Dino, o mazos que están utilizando Patriot, o mazos de repente que están utilizando algún tipo de continuo, de repente por ahí, o como Thanos también, por ejemplo, donde Encantres va a poder hacer algunas buenas, algunos buenos counters, deshabilitando, digamos, la estrategia del oponente y ganando también la partida. Luego nos vamos con Rock Slide, que esta cartita va a sinergiar directamente con Dark Hawk, que es una carta con muy buen poder también, así como en casi los mismos stats prácticamente, y lo que va a suceder acá es que Rock Slide también pues con Sabu puede llegar a sinergiar, puedes lanzar Darkhawk más Rock Slide en turno final y tener un gran poder, digamos, en una ubicación con Darkhawk y otro poder bastante bueno también con Rock Slide para consolidar alguna ubicación y terminar ganándola. Ahora estamos pasando ya con las cartas más interesantes que hacen que este mazo también tenga mucha más vida y más potencia, estamos hablando de stats aquí que es una carta de serie 4 muchachos que todavía en el mes de julio va a bajar a serie 3 así que si en caso les, eh, no sé, si por ahí se animan la pueden comprar por 3000 de tokens también porque si no hay mucho por esperar hasta que baje a serie 3 y también es un poco difícil pues que en serie que te salga en un cofre verdad de, de reserva de coleccionista hay que tener mucha suerte para eso pero si te sale pues ahí felicitaciones Stature es una carta muy buena que en este mazo es una carta que va a sinergiar directamente con Black Bolt, es una carta que va a estar en coste 1, tiene 7 de poder y Imagínate, es un poquito más poderosa que Miles Morales en ese aspecto y es una carta pues, que en turno final también puede llegar a explotar bastante bien con, al lado de otras cartas que se puedan lanzar. Y ahora pasamos con Black Ball, una carta totalmente olvidada durante mucho tiempo. Desde que comenzó prácticamente Marvel Snap desde octubre, muchachos, hasta hace un mes más o menos Black Ball ni se le veía. Pero gracias a Statior, Black Ball ha vuelto a la vida. Black Ball es una carta... Que la verdad tiene muy buenos stats, es una carta de 5 por 8 de poder, es una carta muy buena y que encima te de, le descarta una carta al oponente. Es una carta de menor coste por ejemplo, pero he visto casos que a veces Black Ball le descarta alguna carta de coste 5. O incluso una carta de coste 6 cuando el oponente tiene puras cartas de coste 6 en la mano y puedes totalmente destruirlo para el turno siguiente. Esta carta de acá pone un gran poder y encima deja pues... El descarte para que Stature se pueda activar y así digamos puedas lanzar esta cartita también en turno final con coste 1 solamente Y ahora sí, muchachos hemos terminado toda la parte teórica y pasamos directo a los gameplays Ya muchachos estamos comenzando el turno, tenemos un robo bastante bueno Acá en este, en este caso, en esta situación es bueno poner a Nebula acá nada más creo, está bastante bien ahí Y luego vamos, podemos poner Jeff, después Korg y cosas así verdad eh, lo que no me favorece tanto acá que me hayan subido la embajada de Wakanda es a, Le a Black Ball porque lo pone pues lo sujeta un poco también a lo de Shang-Chi ¿verdad? Pero bien entonces tenemos esto por aquí lo podemos lanzar, ah perdón vamos a lanzar acá a Jeff en este lugar también Tenemos un poquito de apoyo acá, el, el oponente no está jugando nada pues ahí lo bueno es que Nebula se está bosteando un poquito que está interesante Tenemos castillo de Plunder ahí está perfecto no hay, nada, no hay nada más que hacer Podemos poner este Rock Slide, Corp, Black Ball O sea, estos robos de acá están bastante buenos Hay que ver qué cosa tiene él Va a lanzar Lockjaw acá, tratar de buscar el High Roll seguramente Acá podemos hacer Rock Slide Vamos poniéndole Ahorita me conviene mucho ponerle rocas a él Porque puede eh, con, block, con Lockjaw puede sacar una roca Entonces eso también es muy bueno Hay una probabilidad que saque una roca Ya sacó Drácula Y acá le salió una roca, bueno De todas maneras está medio complicado ahí ya, yeah, acá creo que solamente tenemos que tratarnos de ir por este lado de acá, nada más creo. No hay más que hacer. Acá ahora, acá hay otra cosa también. Mm, ¿Qué puedo hacer acá? Claro, la roquita esa la dejo ahí. Claro, es más, a él le conviene tirar rocas al medio, ¿verdad? Mm, Podría hacer Black Ball acá. Igual descartarle, puede ser que le descarte una roca. Pero de todas maneras, aquí está bien complicado. Porque él tiene 6 cartas, se va a quedar con 5. Yo tengo Dark Hog acá. Que eh, no quiero que un Shang-Chi lo pueda matar al medio. Tengo que tener mucho cuidado. Hay que hacer esto nomás creo. Es más, el Jeff lo puedo mover al, al medio sin problemas. Ya, mira, descartó Vision, muchachos. Mira, mira lo bueno que ha sido eso ahí. Otra roca, perfecto. Ya, tiró este... Ya, tiró la Jane Foster ahí. Puede ser que tenga una carta por acá. De coste 6 que quiera jugar. Probablemente un Doctor Doom tal vez. Probablemente un Doctor Doom. Acá lo que puedo hacer es mover a Jeff. Y poner estas dos cosas acá que sería bueno. Acá tengo 8 de poder más 7, 15. O sea, prácticamente acá estoy poniendo 20 de poder, 26. Pues bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a darle muchachos y le damos así a ver entonces. Porque es mucho poder acá. Tenemos esto, esto. Va a poner una wasp y magneto. Mira qué interesante. Acá depende mucho. Uy, vamos viejo, toma. ya. Terminamos ganando la partida Si hubiese robado ínfimo tenía 10 puntos más Y ni aún así Ni teniendo 10 puntos más creo Porque ahorita le hemos ganado por una diferencia de 13 a 1 ¿verdad? O sea él podía, tener, podía haber tenido 11 de diferencia y Igual tenía 3 o sea le ganaba por 2 Así que muchachos ahí ven ustedes el potencial que tiene este masito Muy bien muchachos vamos a comenzar acá entonces Este turnito vamos ahí con Nebula Vamos a ponerlos igual acá a la derecha No hay peligro no pasa nada Ya está y aquí tenemos algunas cartitas de counter. Uy, esto de acá no sé si nos beneficia tanto, ¿eh? No sé la verdad si nos beneficia tanto esto. Vamos a poner acá el Black Sabu. No sé si él tenga para poder cambiar la ubicación. Estaría genial, la verdad. Sentinel ahí va a poder lanzar varios Sentinel. Eso sí no me gusta mucho. Lo bueno es que dejó a Nebula que se bostee. Eso es muy bueno. Mm. Qué interesante esto. A ver, acá lo que puedo hacer de repente es mover al... Claro, lo que puedo hacer de repente es moverlo a él A Sentinel por acá Aunque Sentinel, claro, en turno En la partida termina después del turno 4 Todo esto se va a mover a la derecha, ¿sí o no? Ya, entonces aquí Sí, lo que puedo hacer es moverlo esto acá Igual se va a mover Ah, dependiendo de lo que vaya a destruir la base de los diablos, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarlo eso de todas maneras Ya, con eso estamos haciendo Estamos activando el Spider Morales Por si acaso para el siguiente turno Otro Sentinel más tenemos, el problema es que tenemos cartas muy bajitas A ver, ah, se fue el puente, ¿verdad? Ya Complicadito acá, ¿eh? ¿eh? Lo que me asusta acá es que puede poner el misterio Lo que puedo hacer acá es esto A ver, si pone misterio acá Este man va a llegar, yo llego acá a 7 Él va a llegar a 6 y pone misterio Acá tendría que poner algo más fuerte Acá pone un misterio también Pero puede jugar algo más O sea, acá puede jugar Hitmonkey con misterio Y me puede ganar la partida Complicadito de ganar acá, ¿eh? Por el hecho que puede tener los misterios acá con Bass. Bueno, vamos a ver qué cosa tiene. Quiero ver si los tiene. No tenía. No tenía. Ya, muy bien. Le he tirado Killmonger. Ya, bueno, no importa si se muere Nebula ahí. No pasó nada. Esto fue una partida bastante cortita, muchachos, ¿eh? Bastante cortita, pero efectiva a la vez. Y miren, ve cómo estas sinergias de aquí ayudaron a que puedan salir cartas bastante fuertes y ganar la partida de final. Muchachos, hemos comenzado entonces la partida. Tenemos igual un robo bastante alto. El oponente acá tiene Patreon, lo cual nosotros tenemos en cantres Hasta que la robemos todavía. Y seguimos con los robos altos en este mazo. ¿No quieren salir los, los, las cartas bajitas por alguna razón? Pues recién ahí algo ha salido. Acá podemos trasladar igual. Podemos dejar a, a Polaris en este lado. Luego tirar Rock Slide supongo. Ya... Pues hasta ahí vamos bien, estamos dejando una roquita en ese lado, de todas maneras no está mal. El problema es que nosotros tenemos ahí bastantes rocas. ¿eh? Está feo esto acá. Pues acá lo único que me queda por hacer es el Rock Slide nada más. Rock Slide, Black ball, y es que no hay mucho por hacer acá, todo se mueve. Ojalá tuviese Miles Morales en el turno siguiente, si lo robo pues estaría genial. Ya, no hay nada que hacer ahí. Ah, Black Ball acá nomás. No, no queda de otra Black Ball por acá nomás para tener opciones, ¿no? Ya tengo acá 14, así que le haría eh, en todo caso dar juego al otro lado. Va a tirar Snap. Mm, ya. Yeah. Mm, si sale Encantre sería una buena cosa acá. Con Encantre se le puede ganar Blue Marvel. Ya, yeah, muy bien. Tiene Blue Marvel ahí. Dos rocas en ese lado. Gua, wow, se le va ahí, está perfecto. Ya, salió Uy, encantres acá, perfecto, encantres. Estás linda acá. Tú puedes salir acá en encantres. Yo tengo frío, eso es lo malo. Ya bueno, pero si es que le saca mística también no va a hacer nada. Va a depender mucho acá, ¿eh? El problema es que yo tengo prioridad. Ya. Eh, esto de acá va a perder un poco de poder. Puede ser que acá haya tirado al. Puede ser que haya tirado Patriot ahí en el medio. Aunque tiró en turno 4 una carta ahí. Puede ser. Eh, ojalá no tuviese una roca acá. Ojalá no tuviese una roca para poder poner algo más fuerte en ese lado. Pero si tiene... Si tiene Patriot. Bueno, Blue Marvel, Mística. Ya, vamos a ver. eh. Acá tenemos bastante Power, viejo. Pero no tenemos mucho más que hacer. Acá ya tiene 7 de poder. En realidad tendría 5. Llegaríamos a 9. Va a depender lo que tenga acá. Puede ser que, te, que saque hasta Ultron, ¿verdad? Si saco Ultron, tendría 8, 11. Nosotros tendríamos 11 también acá. Vamos, viejo, ya. Ultron probablemente ahí. Y va a tirar Petro al final, vas a ver, ¿eh? Ya, le estoy tirando todo el máximo poder en ese lado. Onslaught. Ya, genial, qué bueno. Será bruto, entonces lo que tenía ahí. Ok, no salió mal, digamos, la, la cosa porque Onslaught solo tenía poder nada más. No tenía nada más que hacer ahí. Ok, comenzamos nuevamente con un poquito de cartas altas. Pero tenemos a Jeff acá que nos sale un poquito de la cosa. Tenemos escalera en realidad, ¿no? Jeff Polar y está genial acá todo esto. Podemos ponerlo a Jeff por acá. Tenemos un Black Ball también, un Rock Sly que tiene muy buenos stats ahorita. 4-8. Shang-Chi también bastante bueno. Y Polaris acá viejo, que también está para arrastrar alguna cartita por ahí Wolverine por ahí, ya eh, De repente lo podemos mover acá, tal vez lo piensa Ay, oh, super ya puedo mover a Jeff aquí Para que me esté dando... Ah, me hace Snap, en serio viejo, me hace Snap En serio de los en serio que me hace Snap Mira, yo no sé la verdad qué es lo que puede hacer él De repente puede ser Galactus Así que me, me, me gustaría Tratar de conteriarlo tal vez este, Hasta el último momento, vamos a ver Ah, no es Galactus Ya, acá podemos lanzar a Black Bolt Incluso podemos lanzar Full Rocas acá, podemos lanzar este roca acá, roca acá Entorpecemos sus robos más que todo y luego le tiramos Black Ball de final, sí o no. Ya vamos a hacer esto. Ya, hasta ahí vamos bien. Lady Sif. ¡Uy, ay, ay! Ya. Este man también que está algo mamado. No sé si va a tirar modo acá también. Eh, no me sirve de mucho a mí la... Claro, y el movimiento... Espérate, el, el movimiento acá se puede hacer... El problema es que no tengo nada más que jugar Si hago esto acá eh, Tengo un Spider Morales Claro, yo también que le voy a eliminar con Black Ball mm. Todo depende de lo que vaya a robar en el siguiente turno ¿eh? Pero el Miles Morales no está mal Miles Morales y Dark Hawk, O Miles Morales con el mismo Black Ball también es Que Polaris también tiene buen poder Entonces está da casi, está, estamos bien ¡Uy! Eso está bueno, ¿eh? Mm, ya. Swarm, Collector y Nebula. Mm, nada mal. Nada mal. ¿Cuántas? Ya, tengo acá 12. Ah, pero es más, acá sí, pero prefiero hacer esto. Y esto acá para reforzar. Él va a sacar... Él ha descartado cuántas veces eh, Tiene 12 me parece que tiene, ¿No? Ya, pero no creo que haga nada más Acá me parece que esto está súper bien Le estoy jugando a 8, viejo, eh Con toda la confianza del mundo acá Que creo que se puede, Lo otro es jugarle, sí, creo que acá es lo único que se puede hacer Vamos Vientos Se pudo ganar, let's go Vamos, viejo Ahí descartó Apocalipsis, fue. Eh, Si él jugaba Apocalipsis en lugar de jugar este... Uf, viejo, pues estuvo fuerte eso, eh. Victoria. Estuvo fuerte. Ya, muchachos, estamos empezando entonces con la embajada de Wakanda. Poniendo a Nebula directamente a la derecha, como les digo. Generalmente la recomendación es jugar un poco a riesgo. Recuerden que si sale alguna ubicación como Trono Espacial, eso igual tienes a Jeff para jugar ahí a Nebula en ese... Acompañarla a Nebula en ese lado y agregarle tres puntitos más. La Soul Stone acá muy molesta, pero tenemos Darkhawk y Darkhawk acá nos beneficia. Acá Soul Stone, ¿dónde la...? Ya, dar débil mm, Polaris vamos a tener que jugarlo en el mismo lugar Acá de repente, no, no me conviene jugarlo acá O sí Ah, si la juego en este lado Le voy a de poder, no En este caso la jugaré acá nomás, supongo eh, En realidad si juego en Asgard Le voy a poder ganar las dos cartas ahí sin problemas Claro, y acá puedo lanzar encantres más adelante Me parece que vamos bien todavía ahí Power Stone, Space Stone Probablemente va a poner la gema acá Ok, una gema se fue para ese lado Ya esto de aquí por acá Podemos lanzar a Jeff en turno 5 Si es que la cosa va bien no le va a poder ganar a Darjo acá. Son 18 de poder Es difícil que le pueda ganar a Darjo aquí. Ponga lo que ponga acá. No le va a ganar. Ya, Spider. Acá me lo está, y está... Está parando activando acá el Spiderman. A ver. Eh. Va a depender lo que salga en el siguiente. Ya no salió nada. A ver. Acá lo que tengo que hacer es tratar de jugarle entonces esto por acá. ¿No le jugaría a Jeff si es que quiere poner un profesor X? Pues estas dos cosas creo que están geniales. Pues no tengo costes 4 para jugar tampoco. Creo que eso estaría bien. Ha tirado un Hood, ¿no? Puede ser que tire Spider-Man también acá, me moleste. Ok, vamos a jugarlo así. Yeah. Jeff lo vamos a dejar como factor sorpresa, ¿sí? Si no tiene quien, si no tiene Shang-Chi acá, va a estar bien difícil que me gane. ¿Qué me convendría acá jugar? A ver, espérate. Tengo 2-1-4. No, o sea, tengo 2-4. Tengo para jugar Jeff y Shang-Chi. El problema es que estoy ganando prio acá. El problema es mi prioridad. Bueno, ya vamos a jugarlo así nomás. Jugó dos cartas. Ya, de final Acá estoy que le tiro encantres Ya no le funciona ahí el soul stone al menos Y tampoco la otra stone Y ahí imaginaba el Spider-Man ahí Perfecto Mira, jugó demonio Él me va a jugar Shang-Chi probablemente acá Lo veo más o menos esto Acá el tema es que si me juega Shang-Chi A ver, espérate, esto lo puedo jugar de acá Y le puedo jugar una piedra en este lado en todo caso O reforzar la izquierda también Pero probablemente juega Shang-Chi acá si juega Shang-Chi me quita 14, me quedo en 5, él va 11, o sea, prácticamente empato, ¿no? Mejor es ir acá, creo. Más a lo seguro. Porque probablemente se va a morir ahí la, el Darkhawk. Entonces Jeff se, se va para la derecha. Y veamos a ver qué sale. Si juega a la derecha, ya estoy fregado, ¿eh? Ah, no, va a jugar a la derecha, sí o sí. No jugó. ¿Doctor Doom? Thanos. Pero qué, lo, qué locura, ¿eh? Qué locura para jugar así, viejo. Victoria. Qué locura para jugar así. Edificio Baxter. Acá nuevamente estamos en un tour donde estamos robando puras cartas altas. ¿Cómo le gusta este mazo robar pura carta alta, viejo? Pura carta alta, no más le gusta robar. ¿Qué es eso? Ya, Daily Bagel. Gigante. Giganto. Mm, medio que me gusta, medio que no, la verdad. Voy a llegar a ser bueno también, dependiendo del poder. Ya Atlantis ahí con Jeff Acá pues no está mal este turno Tirarlo con Sabu Por si acaso vamos a tirar esto acá Por si necesitamos de repente utilizar un encantre En ese último momento ahí uh -huh. Ya está Lockjaw Va a tirar Wasp Ya sacó Vision Que es una buena carta Pues acá creo que vamos a tener que hacer esto No me queda de otra creo acá Luego tenemos para hacer Black Ball, ¿verdad? Muy bien Va a mover Vision a ese lado Sacamos ahora nuestro poder Vas, va a sacar Jubilee ahí Ya, bueno, viejo Tengo Shang-Chi igual Ok Claro, con todo lo que está robando De hecho, sí, pues Molesta bastante Ya, perfecto, acá tenemos a Black Ball Lo bueno es que un Shang-Chi acá no me va a hacer nada A la izquierda pero él va, él va a seguir ciclando cartas, ¿no? Muy bien Jubilee también es una forma de counter de Darkhawk. A ver Ya ¿Qué tienes acá? A ver, vamos a ver qué tienes Lo bueno es que lo puedo matar con un Shang-Chi Tengo para, para matarlo Si me quiere highrolear al medio Pues ahí sí ya tiene Shang-Chi que está bastante bueno acá Está muy efectivo Encantres Aquí pues lo pondría al medio con shang Probablemente, ¿eh? no lo sé Sería cuestión de ver. O oh, de repente pondría un statue de izquierda. Dependiendo de lo que haga acá. Ok, Baku. Dime que salga algo grande, por favor. Ya, yeah, perfecto. Acá se muere solamente ella. Mm, vamos a ver qué se va a morir acá. Y Shanshi, perfecto. Se muere Shanshi. Acá yo creo que se puede ganar. Pero va a depender, espérate. Se murió Shanshi, ¿verdad? Entonces sin problemas yo lo que podría hacer acá... Es tirar, a ver vamos a ver eh. Porque esto, si yo tiro El shanshi acá, llego a 8 Le bajo 9, esto debería ser wing acá, y si tiro roca Acá, estoy tirando 6 más O sea prácticamente 10 de poder estoy poniendo acá Lo cual va a ser mejor para mí O sea si él tiene Thor Cla Ah, y tengo que Poner a Jeff también en este lado Agregando más poder, no, tengo que agregar 3 más de poder, o sea estaría poniendo 13 de poder Ahorita, o sea estaríamos llegando hasta 27 él tendría que tener Mjolnir acá para poder ganar, ¿no? O sea, va a 6, llega a 17. Y debería poner algo de 10 encima para poder ganar. O sea, ahí está peleado, ¿eh? Ahí está peleado. Pero ya puso América Chávez también acá. Bueno, vamos a tirarle Snap y vamos, y vamos ahí con todo, viejo. Vamos ahí con todo. Le he puesto al Rock Slide de final. Si en caso quiere ponerme un aero. Ya, tiramos ahí. Ganamos en ese lado. Luego hacemos el roquitas. Y luego tiramos giganto. ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! El Baku viejo. Le ganó la partida. Let's go muchachos ya hemos terminado los gameplays la verdad este masito está bastante bueno es un masito que tiene totalmente el potencial para llegar a rango infinito sin ningún problema además de también de ser competitivo es un masito que se está utilizando también en torneos y de alguna forma está dando muy buen rendimiento es un mazo muy fuerte y ojo que aquí también este mazo la, lo bueno que tiene es que también puede eh, de alguna forma eh, saltearse al shanxi ¿no? porque acá hay muchas cartas que tienen un gran poder pero como no llegan a 9 de poder pues eh, sencillamente se pueden jugar con total libertad sin tener ningún temor de que te puedan lanzar un Shang-Chi Lo único de repente es con el Dark Hawk nada más Si es que lo has bosteado demasiado con las roquitas Pero si tan solo lanzases un Korg nada más digamos Y no lanzases el Rock Slide Ese Dark Hawk en turno final se va a quedar con 8 de poder Igualito un Shang-Chi no lo podría eliminar Pero eso ya depende mucho de las circunstancias también de cada quien Pero este es un mazo bastante bueno Aparte que tienes a Jeff acá para jugarlo pues digamos En ubicaciones difíciles donde no se puedan jugar O sea hay un montón de cosas por hacer acá en este mazo la verdad me ha encantado mucho, disfruten este mazo de acá, eh, conózcanlo y si pues en caso se animan a comprar Stature o les sale, pues ahí muy bien por ustedes, bien muchachos paso a retirarme si le pueden dejar un like al video comentarios también de cualquier duda que puedan tener se agradecería bastante para que youtube pueda estar eh, digamos recomendando este canal a más personas y así poder llegar y difundir ese tipo de información, también por otra parte estoy de lunes a viernes en las noches por pues, la plataforma morada haciendo transmisiones en vivo también, y el enlace lo tienen en la descripción de este video, así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti